Hola ¿qué tal, yo soy Henry Castellón y realizo transmisiones en vivo Si eres creador de videos o realizas transmisiones en vivo Tienes que ver este video StreamYard es una tecnología para realizar transmisiones en vivo En redes sociales como YouTube, Facebook o LinkedIn al mismo tiempo También puedes grabar videos es un servicio pagado existen planes como el básico que te recomiendo y puedes pagarlo de forma anual ahorrándote dinero o de forma mensual también hay un plan gratuito pero con opciones limitadas te tengo una buena noticia con el enlace permanente que te he dejado en la descripción de este video puedes recibir un descuento de 10 dólares déjame mostrarte cómo en la barra de direcciones de tu navegador pega el enlace que te he dejado en la descripción del video. das enter y a continuación se te dirigirá a la página de Stranger si tú notas aquí en esta parte sombreada en celestito se te menciona que se te ha referido a StreamYard y que por esa razón recibirás 10 dólares en crédito una vez que, haya, que una vez que te hayas registrado si tú quieres saber cuáles son los precios eh, que tiene StreamYard entonces puedes irte a la parte superior de la página web y seleccionas la opción Precios, ahí están los planes de transmisión y si tú notas ten tenemos el plan gratuito, el plan básico y el profesional, de, de forma anual te puedes ahorrar dinero pero supongamos que vas a elegir para realizar una prueba eh, el periodo mensual, entonces tendrías que pagar en el plan básico, que incluso el mismo Stranger menciona que es el más popular, eh, un total de 25 dólares. Sin embargo, al poner eh, este, este enlace eh, en Stranger, entonces puedes observar el descuento de 10 dólares, por lo cual únicamente pagarías 15 dólares. Como te comentaba, pues aquí están los planes, pero hay más planes todavía. Pero podemos hablar de cada uno de estos planes en otro video. Por lo cual, si quieres que haga un video hablando sobre los diferentes tipos de planes y cuáles son sus características, entonces escríbeme en los comentarios. Bien, eso es todo por esta vez. Recuerda dejar tu y su like, compartir por las redes sociales y suscribirte a mi canal. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima.